vamos a escuchar en este momento el tema de Sócrates Mercedes, que nos tiene como siempre un tema interesante. Adelante Sócrates. Mire esto el proceso postelectoral uh, por el que es... acaba de pasar la República Dominicana abre la posibilidad de Análisis diferentes y distintos. Uno pudiera preguntarse, ¿está Leonel Fernández presionando para conseguir una cuota de poder con Danilo Medina? ¿Está Leonel Fernández presionando? Una llamada, para llamada. ¿no? Adelante. Alo. Adelante. Se llama María otra vez para darle algo de cáncer. cáncer a la mujer? Nos dejamos dar cáncer porque nos descuidamos de los papás Nicolás, de chequearnos la mamá. Y los hombres que le tienen miedo, de ya los médicos, ya eso fue pues, la sangre que lo hacen, eso meten tubos, ni deo ya. Vayan a hacerse su prueba de pronto. También, Mucha, de muchas gracias. En el caso de que estas dos respuestas sean negativas, de que Leonel Fernández no esté buscando un acuerdo con Danilo Medina para el posicionamiento de sus seguidores, porque recuérdense que cuando uno es miembro de una facción, de un partido político que tiene gobierno, a veces es peor que tú seas, tú seas miembro de una facción que tú seas miembro de otro partido, porque te tratan como si tú fueras un enemigo, se te hace más difícil conseguir un trabajo, es posible que un miembro del PLD consiga un trabajo más fácil en el gobierno que un miembro del PLD. Y de eso es que se trata, de ahí es que vienen los recelos y vienen el rencor. Entonces, si Leonel Fernández no está ni buscando uh, una negociación con Danilo Medina, eh, buscando una cuota de poder y está tratando de reivindicarse o de mantener su principalía, porque dentro de cuatro años él piensa que todavía tiene la edad para poder optar nuevamente por una audición presidencial que presumiblemente lo enfrentaría a Danilo Medina, eh, que eh, es seguro que será habilitado, eh, gane o no gane eh, Gonzalo Castillo. Si esto no es así, entonces es posible que nosotros estemos caminando un, a una ruta que nos lleve a una división del partido político más importante que existe en la República Dominicana. Siempre se ha mantenido durante mucho tiempo el la temática de que el PLD no es igual que el PRD, que el PLD no se divide, que el PLD es un partido que sabe lo que le conviene, que ellos no tienen esa cabeza dura que tiene la gente del PRD. Pero en este, en, este, en este sistema de ahora, en este tema, en este interín que estamos pasando, ¿ustedes piensan que la división es una posibilidad real o que se lo, o solamente se está... ...buscando una negociación entre Danilo y Lionel? ¿Quién? ¿Tú piensas que, que hay una posibilidad real de división o solamente se está presionando para una negociación? No, yo pienso... yo Mira, yo tengo la impresión de que el, el, el, en el PLD se tiene la certeza... ...más que en cualquier otra organización de cuál es la importancia que tiene el poder político... ...en un país como el nuestro... Siempre ha sido así, hasta sí, ahora. Hasta ahora. Sí. Ellos, el, el PRD o PRM, por lo menos PRM no ha ocurrido, el, correcto, pero cuando era PRD, mismo, sí. pero cuando era PRD tenían una alta vocación de rotura, sí. de división. Sí. En cambio, el PLD siempre ha sido todo lo contrario. Por lo tanto, yo pienso que Leonel Fernández. Eh, muy bien podría entender que independientemente de que él no sea candidato, él puede conseguir una buena cuota de poder para él y su gente, sobre todo poder en, en las cámaras legislativas. Y pienso que toda esta situación pudiera todo estar este buscando eso, preparando un terreno para luego llegar a un entendimiento, un entendimiento que le garantice la mitad del gobierno o una buena parte del gobierno, digamos un 45% del gobierno. Y eso le garantiza muchísimas cosas. ¿Y usted, amigo Fulvio ¿Qué dice? Él no tiene que valerse de eso para, indudablemente, que si mantienen la división se le hace más imposible ganar. Eso lo sabe todo el mundo. El hecho de que él esté presionando, eh, no creo que sea para buscar una cota del poder, porque como quiera le toca. Sí, pero no, pero no la tiene no la tiene como la conseguiría en caso de una negociación bueno, para ya, lograr ya la tranquilidad se, de una campaña sin la arruga. Ya eso sería forzado y entraría el entredicho la credibilidad de la confianza, que es lo que hace falta ahí. No se tiene confianza. No, es que nunca se han tenido. Después claro que no. De las Además, eh, es una posición diferente si Lionel coge su motete y se va para su casa y no responde ante las personas que salieron a movilizarse por él y a votar por él, Esto y llegó. le deja el campo abierto al danilismo, que no es ya su partido de compañeros, sino que es su partido de rivales, son rivales que conviven juntos en un mismo partido, entonces son situaciones distintas, y se han demostrado que Danilo Medina prefiere pactar con cualquier fuerza que no sea Leonel Fernández, Sí, porque eso también él le garantiza, le garantiza la hegemonía dentro del PLD. Entonces, eh, eh, el asunto es por ahí. ¿qué Yo tú creo piensas? fielmente que no hay posibilidad de unidad eh, ante la situación de que realmente Leonel está buscando el poder absoluto del de, de partido, igual que, que del gobierno, toda vez que él pudo haber negociado antes de esa situación. Incluso antes se pensaba que lo de Gonzalo. No era más que una especie de presión a Leonel para negociar. Y eso no fue así. De manera que se evidenció que hay una división profunda dentro del PLD. Y yo lo que creo es que Leonel, como lo plantea ahorita, está amenazando con irse del partido y crear no eh, una eso. fuerza alterna. O Oye, Yerjan. Que no pueda buscar, que pueda buscar una segunda vuelta en en las elecciones. Ahora, en la a primaria, a tú dices. No, no, no, no. Eh, porque la, la fuerza de Leonel, hay que decirlo, es un líder. Pudiera provocar que ninguno de los partidos consiga el 50% más uno. Y entonces, él sería, en este caso, la carta a jugar y con quien, con quien hay que negociar. Es lo que no, es lo que, Mira, lo que. yo puedo visualizar conforme lo que vi ayer. Leonel Fernández es un hombre extremadamente brillante. Sí. Eh, Pero no solamente eso. Tiene una otra ventaja que muchos no han tenido. Y es que. Aprendió más de Balaguer que de Juan Bosch, uh -huh. o aprendió mucho de los dos, vamos a decir. Para Balaguer no haya, no habían amigos ni enemigos posibles. Claro. Yo, dije, yo hice una descripción que me hizo en una ocasión José Israel Cuello sobre Balaguer y definía a Balaguer como un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras, sí. O sea, Pero entonces tú quieres decir que Leonel no comete errores. O sea, que Leonel no, no, no. Yo no digo que no cometa eh, errores. Todos de, los cometemos, todos de, los cometemos. De, de, de una supremacía no, política. Lo no, que, lo que, de, el, lo que, el, lo que de, él, él política, quiere lo decir lo con esa descripción es que Balaguer no actúa en política guiado por emociones. En esas emociones no entra ni el amor, ni el odio, Exacto. ni el rencor, Exacto. ni la sí, gratitud. que eso solamente hace lo que le conviene. Pero eso es lo que dice la descripción. Eso es lo que quiero explicarte. La descripción lo que quiere decir. Es eso. No creo que Leonel y Lionel aprendió ahí. de Balaguer eso porque Cometido solamente la, la, el, el episodio histórico de el, el, aquel acuerdo que se hizo el, el el acuerdo donde él mismo llegó a la presidencia, el Frente Patriótico, era algo impensable en la mente de cualquier sí, dominicano. Es cierto, es Impensable. Sí, es cierto. Ok, y eso pasó y Leonel lo aceptó sin chistar. Es cierto. Y por eso es lo Pero que Pero en ese entonces hoy. fue la cuestión era cerrarle el paso al PRD y a... Y a... Y a Peña Gómez. Y se consiguió. La intención, la consiguió. intención eh, fue esa. Incluso ahora están en una posición diferente. La intención sí. de Danilo es cerrarle el paso a Leonel sí, bajo Pero él siguió a Claro que va sí. a hasta Y que hasta ahora lo ha conseguido. Para conseguir eh, eso. Entonces, siguiendo esa misma línea de juicio tuyo, si la intención es esa, entonces la división está planteada. Está planteada. No hay posibilidad de que las heridas puedan ser retañadas Entonces, va a haber una división sin que se vayan, cada uno manteniéndose en su casa lo que habría que ver entonces cómo se van a producir posteriormente las alianzas porque si Lionel llama a su gente a votar por un candidato pudiera decidir las elecciones porque si él se va lo que se va es a, a protagonizar un grupo político sí, porque Leonel no va a entrar en la política como, un, como bisagra Yo no, no, no decía algunas personas que me decían que Lionel lo que quiere es un cargo de qué sé si yo que yo presidentes un presidente el no es verdad que va a buscar un cargo en ninguna o sea sí, no, tiene, no, pero, no porque... tiene nada que ver si se va es a liderar toda la oposición pero la oposición, sabiendo claro, sabiendo que cuando él se vaya ese grupo esa, esa cantidad de votantes ya no son en su totalidad de él Incluso yo hablaba anoche con algunos dirigentes del PLD que me decían, no, yo fui de Leonel hasta ayer. Yo fui, yo fui de Leonel hasta el domingo. De a, a partir de que Gonzalo ganó, ya yo paso a ser de la fila del PLD, porque yo lo que soy de PLDista, decía mucha gente. Y hay muchos dirigentes que tienen esa postura. Y mira, o sea, que Leonel tiene que entender esa parte también. La historia ha demostrado que el que se va de una franquicia en la posición en que está el PLD, en esa posición, pasó con el Partido Reformista, sí. pasó con el Partido Revolucionario Dominicano y puede pasar, bueno, pasó con el propio PLD. sí cuando se fue Tonito Abreu Tonito Abreu se volvió, era uno de los tipos que descollaban con mucho con mucha brillantez dentro del PLD, Tonito Abreu y lo mismo pasó con Rafael Albuquerque sí. ¿Qué, ¿Qué usted me dice de Rafael Albuquerque un excelente político, más, pues? secretario general, un tipo brillante un yu, un yu laboralista excelente, una ay, figura ay, pues. y no pudo, no pudo sí. echar para adelante, ¿Qué pasó con Lora, ¿Cómo se llamaba Lora, Lora Ful... no no, no, no <risa> Pero Puy, Mi amigo señor, Fulvio, un abrazo para Fulvio. ¿Alguien se acuerda de ¿Nadie sí, se acuerda el, de matu. Eh, eh, no. Ajá, No, Puit. No, no, pero... Eh, escucha esto, chau, escucha esto. En ninguno de los casos a los que tú has hecho referencia, quien se fue a el, el líder? Lider. No, no, no. Pero nunca fue el líder quien se fue. O sea, hay una diferencia entre ese pasado y lo que pudiera ser este presente convertido en futuro eh, si es cierto como hemos acordado que el liderazgo se sustenta mayormente sí. en el dinero para te, construir te, te compro situación política te, te la compro sin, si sin tú chistar. colocas a Danilo Medina fuera del poder y colocas a Leonel Fernández fuera del poder, tú puedes estar seguro que Leonel Fernández se come a Danilo Medina mucho a poquito bueno, claro. y si lo colocas a él y a Gonzalo fuera del poder pues puedes no, no, seguro no. que se lo come mucho a poquito entonces en este caso de producirse la ruptura quien se va no, realmente no. es quien ha sido no es un dirigente es un líder es el líder del partido que se iría es diferente la situación bueno, eso sería bien, lo mismo que pasó sería, con vos y sería, el bueno en a México, a sería bueno que le preguntemos a los peledeístas sería bueno que le preguntemos a los PLDistas si en caso de Leonel y se separa otro partido, si se irían con él si sí se puede hacer, no bueno, ningún interesa. problema. Incluso pedir la producción también. Eso es un tema sí, para el programa. Un sí, un tema no hay interesantísimo. Problema con Preguntarle eso. a los Peleadistas si serían con Lionel. Exacto. Bueno, ¿sabes? vamos a la pregunta del día. Terminate. Señor. A la gente que sí, llama, vamos a la pregunta del día. No ¿Ustedes llaman a él?